Cómo lanzar rayos por los ojos, concentra tu mirada y toda tu energía en un solo punto que serán tus ojos, cuando tengas el objetivo deseado solo mira a esa persona o ese objeto con mucho coraje, siente esa furia, esa ira en tus párpados, entonces sentirás una carga de energía que podrás disparar con tus ojos, otra forma de disparar rayos de energía con tus ojos es juntando toda la energía que hay en el aire, en tus párpados, para eso visualiza cómo la energía es absorbida por tus ojos para disparar un rayo desde tus ojos. Para que puedas lanzar rayos por tus ojos es necesario que tengas una buena imaginación. Intenta visualizar tus ojos brillando del color que más te guste. Amigos, antes de que salgan del video, los invito a quedarse un poco más porque les quiero hacer una encuesta de video eh, en la cual les quiero preguntar sobre qué quieren que trate mi siguiente video, eh, sobre poderes, sobre misterios o sobre extraterrestres. Vamos a estar dejando eh, un comentario fijado en donde ustedes van a poder votar sobre qué tema quieren que se vea en mi siguiente video. El que tenga más likes, el que tenga más votos será el ganador y entonces vamos a exponer ese tema en el siguiente video. Muchas gracias por haber visto el video y feliz navidad.